Hola, hola, buenas a aquí se Marco un día más en la taberna Y hoy volvemos con otro partidito online de Blood Bowl 3 de la beta cerrada Vamos a ir a por ello Pero antes vamos a subir las habilidades de nuestro equipo Vale, del partido anterior Tenemos al troll con 7 puntos de experiencia Porque consiguió hacer 2 lesiones, si no me equivoco Además fue el jugador del partido, entonces eso le da 7 puntos de jugador Vale, vale, vale, perfecto Que aquí tenemos para poder meterle las cosas Eh, no uh. Ah, no, el goblin What? Vale, que habría que coger algo de agilidad Podemos echar Sí, porque del resto no podemos Coger nada Pies firmes, paso lateral Tipejo Número natural doble durante una tirada de valor de armadura cuando comete una falta Carrera Profección en plancha Defensivo Oh. Vale, creo que le vamos a meter a atrapar Sí, para... Sí, sí, sin duda Sin duda, sin duda Porque el hecho de una habilidad añadir a atrapar Vale, y la ha añadido Oh, perfecto Hoy vamos a haber metido dos random De hecho Ahí, cada vez que subes le cuesta más Wow, vale Vale Y nada, el resto no los podemos subir Pues pensaba que era el... pero claro, como era el pequeño troll Vale, ha subido el valor un montón, eh Con una habilidad Vale, y nuestro troll Aquí Vale, y este tiene dos puntos nada más. ¿Bajas? ¿Cómo que bajas? ¿Qué me está costando usted? LOL, tiene todas. Ah, digo, tiene todas de fuerza, perdón. Vale. Bote. Esto no. Um, LOL. Vale, pues nada, vamos. Ya con ese Goblin subido yo pensaba que era el Troll, tío Pues no, se ve que fue, ese fue el Goblin que hizo el touchdown, que además lesionó a alguien y luego le dieron el... El... El jugador del partido seguramente, vale, pues nada, vámonos 1700, eh, hemos subido con respecto al otro día Vale, buscando adversario. Al fin y al el cabo, el, el, el ranking este yo entiendo que es simplemente por la valoración de tu equipo. Ojo. Otro equipo de orcos negros. Vale. Vale, vale, vale, vale. vale. Venga. Chilling. Estamos bien. Estamos listos para jugar este partido. ¿Qué tensión, tío? No sé. O sea, volver a jugar online al, al Blood Bowl me da una virilla, una energía, un, unos nervios, una tensión. No sé, me gusta mucho, lo disfruto. Lo disfruto mucho, mucho, mucho, mucho. Tengo muchas ganas. Venga. Vale. Ok, ellos tienen troll también. Sí, los equipos son más o menos a la par. Está, está guapo también en, en amarillo y negro, eh. Me gusta mucho. Vale, perfecto. ¿Tenemos cuánto es esto? ¿400.000? No, 40.000 nada más. no hay jugadores estrellas ni de milagro. Todo era una pasta, todo. Vale, pues vamos a meter. Uno de cada y ya está, listo Que son los incentivos por diferencia de equipo, pero pff, eso nos hará ganar alguna tirada de... Vale, defendemos nosotros, entiendo Aquí y aquí un poquito más para adelante, vale. Sí, y yo creo que con eso ya estamos. Sí, vale. Ahora se posiciona a él. Se ha metido todos los orcos ahí a piñón Mierda. Nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado muy fuerte, tío. No sé por qué le he puesto los orcos a yam, los goblins a Yamele. Porque me los va a reventar. ¿A quién? Dios, ¿por qué? Encima, el, el troll hundido ya. Nada, nada. Empezamos de ladísimo. Pero de ladísimo. ¡Uff! ¿Lo va a lanzar? No, no. Uy. Nah, y ahora es cuando va a empezar la fiesta de las leches. Me va a reventar por todos lados. Oh, Empezamos, <ríe> empezamos. Madre mía. qué quepa. Aturdido. Nah, <ríe> que pase rápido este turno. <ríe> Buah, tío. Vale Se aguanta Nada, defensor CD y me lo Ah, bueno no. Bueno, para claro de se gol Aquí tiene un placaje fácil, joder Es que además los dados le están beneficiando un montón Fua. todos los peligajes le han salido bien tío to absolutamente todos y no va el Blitz aún creo ¿eh? que vaya a papilla tú venga ah, a tu casa es que así que podemos hacer tú. Ahora trata de levantarte, ¿sabes? Árbitro. Tío. Y esa falta no la va a pillar, tiene que hacer la tira de salvación No la ha pillado What? Levantar, qué raro. Vale, levántate. Sí, tú levántate también. Vale, creo que me voy a hacer fuerte aquí y ya está. Voy a venir hasta aquí y voy a aplacar aquí. No, voy a venir aquí que voy a aplacar aquí y lo voy a poner aquí. Vale. Bueno, ahí está bien. Vaya. Pues eh, me parece una patada en donde yo te diga que no puedo levantar al troll cuando se supone que sí que podía. Me voy a traer a fulanito para acá Aunque dejemos ese allí Que no pasa nada Iremos contestando a los placajes y ya está Vale, a esos goblins os voy a dejar donde están y listo El problema está en que ya hemos perdido un goblin, tío Vale y estamos súper desperdigados No hay razón Porque es que si nos levantamos va a, va a ser Pero bueno, una semanta de palos Nos van a pillar y nos van a palear ahí Y poco vamos a poder hacer Pero bueno, uy, me acabas de regalar un placaje, chico Vale, aquí el balón Bueno, sí, ahora te puedes Arremolinar Oh, oh, Vale, está difícil, está difícil A ver, si no se espabila ni se mueve Tenemos vía libre al balón Un pasito Vale, me querrá cerrar esta gente y este orco lo tienes que poner por aquí. Tío, cao, pero ¿y el árbitro dónde está? ¿En serio? Ah, vale, tío, está suyo. Vale, ahora hay que contestar este placaje para poder poner a él allí Esto es un dado, sí Vale, nos levantamos, venga chicos Que me hayan dejado el troll me revienta un poquito Bueno, pero puedo hacer la misma acción de placaso con esto. Ah, vale. Es que tengo mala suerte, tío. Tengo muy mala suerte. Si no de qué. Vale, a ver, que las zonas estas de defensa me marean un poquito. ¿Qué nos podemos quitar de en medio? Este goblin o oh, este... Ah, un dado. Es que tal y como estamos, prefiero tirar aquí a dos. A ver, peleador... Joder, pues nada. Vale, perseguimos y por lo menos estamos con no, estos tres juntos. ¿Qué más? Vale, este placaje aquí. Vale. Venga ahí. Vale, nada. Y no, es que aquí son muchas esquivas No, no, no, no Vale, pero estamos bien Estamos bien Vale, fin de turno Dentro dentro de lo que cabe Lo que pasa es que hemos perdido Que hemos perdido ya A un goblin y el troll Vale, me lo ha empujado Vale, bien Venga You've of them. Vale Me empujas, me va a empujar al orco también still Lol, ¿por qué harías eso? <risa> uh. Vale Ahí él lo no ha perseguido Va, venga ya es que está teniendo toda la suerte del mundo con los placajes, tío Vale, venga, yo que sé. Aquí, vale Yo me hubiera movido con el troll, en verdad A tres dados y me hace papilla Vale. La verdad es que, o sea, él ha abusado de la falta y no sé por qué el árbitro no le ha tirado la falta Porque tampoco podemos ver el loja a ver qué se supone que ha pasado Que estaría bien un poquito de información o feedback a ver de qué se supone que está pasando ¡Epa! ¿Qué está pasando? Ahí te vas a quedar ¡Oh! ¡Perfecto! Vale Vale, a ver, ¿qué vamos a jugar? Te levantas sí. Te levantas Ah, no, no, al revés Tú te levantas Vale, y contigo placo. Dos dados, perfecto No te creo Venga Joder, Un poquito de suerte en esta vida Estar ahí Nah, conservar resultado, me da igual Conservar resultado, me da igual Conservar resultado, conserva resultado, dije Vale Vamos a quedarnos aquí, no vamos a ir más para allá por lo que pueda pasar. Vale, este lo vamos a meter por aquí en medio. Tú te vas a levantar. Vale, y aquí vamos a intentar rascar algún placaje decente, un dado. Aquí cuánto es? Otro dado. Ah, y ahí va a ser otro dado. Vale, vamos a tirar aquí. Sí, prefiero arriesgarme ese empuje. Y me quedo. Venga. Mm, mm, mm, mm. Vale, vamos a tumbar este. Empuje. Vale, y no me, no me muevo. Y luego tú aquí. Tú aquí. Dos dados. Perfecto, perfecto. Vale, y perseguimos. Vale, bueno, está bien, está bien, está bien. Está decente. Vale, fin de turno. Hemos consumido un poquito del tiempo, estamos apretando. El balón está aquí, tenemos opción de pillarlo. Y la verdad si podemos meter este goblin hasta la cocina y llevárnoslo, sería maravilloso. Vale, viene aquí al apoyo, normal. Tiene que jugarse ese placaje aquí para que no le tire ese orco. Va, y se le sale bien el esquive, tú. Bien, yeah, qué bien. No me empujes al balón o si no te la cargas. Oh. ¿En serio? Ah, qué lástima! Vale. Otro cao, tío. Qué mala suerte estamos teniendo, tú. Él tiene algún goblin subido O algo Porque no tiene sentido para mí que tenga oh, Vale No lo sé, no tiene pinta Ah, a este, que fun. tiene este? No lo podemos ver Literal, strange. no lo podemos ver Vale Oh, ni tan mal, ni tan mal, ni tan mal Vale, me mueve solo... <risa> Esperando la decisión de empuje. Lo suyo sería aquí. Entiendo. O a lo mejor aquí. Bueno, hay que sacar petróleo. Hay que sacar petróleo. Vale. Tiempo extra. Nah, y ahora le queda a este goblin solo que imagino que irá a recoger el balón y ya está. ¿Haga hasta el Blitz? No. Buah, ni se va a esforzar en coger el balón. Qué cagada. No, LOL. Vale. Esto es un dado nada más para nosotros. Sí, eso está feo. Vale, vamos a intentar sacar jugadas provechosas. Vale, estos son dos dados. Vale, dime que la hacemos papilla, por Dios. Y nos quedamos. ¡Bien! Bien, bien, lesionado a tu casa. Un goblin menos. Bien. Seguimos trabajando. Pico y pala, pico y pala. Bien, bravo. Venga, siguiente. A ver, ¿este orco qué tiene? ¿Qué es esto? Jugador traicionero. Puede modificarse en la... Cantidad mostrada entre paréntesis tras la habilidad. Uh. Un dado. No, este las va a tener muy crudas. Va a probar los. Uy, dame un poquito de info, ¿no? Un dado. No, y aquí. Dos rojos. Y aquí dos rojos también. Ah, no, y aquí otro dado. Uy, este goblin aquí. Dos rojos, Dios, que va, que va, que va Vale Literalmente no hay Placajes beneficios, o sea, estamos muy mal Vale, vamos a tirar este aquí Que con apartarlo Vale, empuje, está bien lo colocamos aquí y no nos movemos. Si quiere gastar el Blitz, que lo gaste. Yo me voy a ir de esa zona. O yo me quiero ir de esa zona. Ahora bien, siguiente jugada: este aquí. Vale, a un ah, No puede ser que nos queden 15 segundos. Pff, no podemos hacer un ataque derribado aquí. Empuje, venga. Vale, para allá y nos quedamos. Nos lo sacamos de en medio, vale Con este goblin vamos a venir aquí Oh, no hemos gastado el Blitz, espérate ¿Esquivas? ¿Qué está pasando? Tú A ver, reseteamos Hasta aquí no puede Hasta aquí Hasta aquí Y luego me placas A un dado Venga, estando como estamos Nos da igual ya Joder Qué rabia da Cuando el Blood Bowl no quiere que ganes O sea, el señor de los dados Está diciendo ah, pues, eh, Ponle una calavera aquí <risa> Ponle dos <risa> Y es horroroso, mira tío, pues nada, venga Y me lo lesionas Pues no, menos mal Veo. Venga, bien, al pozo los dos oh. Vale, está bien, movido es que, como, o sea, un dado Y le sale para el defensor CD Y me lo tumba Bueno, CD no, derribado Y le sale bien y me lo aturde Ojo. Nah, tío, pero es que se está alargando mucho O sea, se está alargando mucho porque no Oh Vale, eso está muy bien Esquiva Esquiva Tú, que no Aquí y aquí Y no nos ponemos ninguna esquiva Venga A ver Nos podemos quitar a la gente de en medio No Oh, por aquí tenemos hueco para cruzar no. <risa> Vale, pues tú Levántate Tu placa me aquí, a un dado, no moverse. Está feo doña. Aquí a tres rojos. Aquí a dos rojos. Pues a ver si te este sale, sabes. Bueno, aquí y no nos movemos. Alejado del balón y de toda posible agresión. Con este Goblin nos vamos a poner aquí. Por cerrar un poquito líneas, defendernos y demás. Nos jugamos dos rojos. Venga, dale. Sí, hombre, tío. Es que. ¡Oh! Qué rabia. No hay otra palabra, tío. Rabia. Venga, bien. Oh, noqueado. Venga, una de cal y otra de arena. Vale. Podemos venir aquí a apoyar 83% de aceleración, me la juego, confío Vale Aquí Y te sigo Venga, que le vamos a dar la vuelta a todo esto Bien, lesionado A tu casa, a tu casa A tu casa Bien, bravo Venga, tú, arriba Venga, tú, aquí. A disfrutar del balón y del contacto con la peñita. Tú, arriba. Sí, vale. Tú, aquí. Vale. Este, este. Orco lo voy a dejar aquí. Y aquí no me puedo colar, ¿no? No, es que son muchas esquivas. Son muchas esquivas, no me gusta. No me gusta, no me gusta. Vale, la voy a dejar ahí porque ahora con estos dos orcos trataré de tumbarme a este y ya está. Voy a pegarme aquí. No creo que me lo trastoque y ya está. Vale, bueno, por lo menos turno 7 hemos aguantado, ¿sabes? Ha sido una primera parte muy dura, muy fea. Él no ha conseguido jugar a realmente nada. O sea, se, se ha dedicado a reventarme la peña y ya está. No, no, no ha propuesto porque que ni siquiera se ha movido el balón, tío. Lo ha perdido, lo ha... no sé. No pienso que haya propuesto cosas, o no, no no ha propuesto... Jugada, no ha habido ni siquiera intención de llegar hasta la línea de touchdown, no, no ha parecido que la ha habido. Y nosotros lo hemos resuelto muy bien, cuando ha empezado muy mal, ¿eh? O sea, ha sido un fallo, el inicio ha sido un fallo nuestro. El hecho de meter aquí toda la gente y meter los dos goblins para hacer el apoyo, literalmente le hemos regalado placajes. Le hemos regalado placajes, que es el fallo que tuvo el, uh, Bien, vale, está bien Para nosotros, tiene que usar la habilidad Seguro, ah no, simplemente el empuje y ya está Queda empujar al goblin Creo que sí Vale, ¿y se queda, bueno, mira Ni tan mal, yo que sé, más o menos liberados Ah, tío Es que no puede ser es que tiene una suerte que no se la cree ni él. Y lesionado. Y lesionado. Pues nada. Es que así que me, ya me dirás, ¿qué hacemos? Vale, sé que ha idiota, tal troll. Bien. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Ni se te ocurra tocar ese balón. Tú conforme pase le arranca la cabeza. Venga, tírate un pase aquí, campeón, que tú puedes. Nah, no, me voy a girar con este, lo voy a aplacar, y ¿eh? le voy a reventar. What? Hasta mirando de hacer el blitz con este. Sí, bueno, es una opción sensata. ¿No usa el Blitz ya? Yo creo, recuerdo que sí, ¿eh? No lo sé, no lo sé, no lo sé Qué duro, tío Porque además ahora en el siguiente turno Si viene aquí, hace una entrega en mano Y luego llega a coronar, seguro se marca el touchdown y acaba Uf. Es que es o placar aquí y reventarlo Y que, que caiga al suelo Y que ya no tiene opción de recoger el balón Y hemos pasado la primera parte a gusto O nada, la segunda opción es Es que esto es, necesito que se levante alguno de ellos Y en su enfermería cómo están un lesionado, dos lesionados Vale Venga, champion, jefe, figura Mastodonte, crack Uf, Vale, a ver, nosotros tenemos que o placar aquí Para tumbar a este O llegar hasta aquí, placar a este Y quitarnoslo de encima para que no pueda hacer la entrega en mano Porque si no, si es en dos turnos Con este no llega directamente Y si le quitamos a este para que no pueda hacer la entrega en mano Salimos ganando Claro, la otra opción es venir aquí Placar aquí y, y claro, hacer que pierda el balón Y ya que se tenga que jugar la tira de recogida Y todo eso Pero con este goblin no podría hacerlo O al menos ya tendría el movimiento mermado Así que teniendo eso en cuenta Debemos quitarnos a este de en medio la idea es ir con este si no me lo placa aún. O liberar a este, por ejemplo. Placamos con el goblin aquí y con este aquí. Y más o menos con eso lo Som somos capaces de sacar a este del, del meollo y poder placar aquí con tranquilidad. ¿Cuántos goblins tiene él? Solo le quedan dos goblins. ¿Sí? Solo le quedan dos goblins. Bueno, <risa> A mí me queda uno <risa> O sea... nada, Muchísimos daños, tú Eh, mira Me ha la gracia El, el, el ayudante-entrenador Que es el goblin ahí con la pizarrita Es... Mola un montón el, el, Los decorados, tío el, el modelado del mapa La verdad es que es una pasada Me gusta mucho, mucho, mucho Bueno Señor, ya me dirá usted A ver, ¿qué hacemos? ¿La Y que era? Ah, la Y son las... La información de las habilidades. Ah, vale, y así lo puedes revisar. Vale, tanto los tíos como las del contrario. ¿Dónde está el... El orco? Ah, el que tiene la mejora es este, que es el del juego traicionero. Más uno. Y ya está. El resto no los tiene subidos. No. No, no, el resto son todo normales. Claro, yo entiendo y deduzco que a lo mejor para los placajes tienes que jugar todo el rato así. Pero es que me molesta un montón. Me molesta mucho. No sé si en mitad de un placaje puedes revisar eso. De, ok. Vale, las habilidades son estas y lo miras. Hemos perdido el goblin de atrapar, tú. Madre mía, qué masacre de partido. ¿La regeneración se puede...? La baja, con la baja entiendo que es la lesión. Lanzar a un compañero. Es que es súper peligroso, tío. Vale. Bueno, Don. Se le va a pasar el tiempo extra. Yo no sé qué está pensando, qué está esperando. Bueno Ajá, todo correcto Como estoy haciendo perder el tiempo solo para eso Bueno, él ha perdido todo el tiempo extra para hasta la eternidad Es que como no se le haya bugueado O le haya claseado el juego o algo y estemos nosotros aquí esperando 5, 24, 23, 22, 21, 20... Porque además es su turno Es su tiempo extra No es el nuestro Digo, a ver si se nos ha pasado el turno a nosotros Y estamos aquí pensando yo que sé qué ¿Lol? ¿Qué me estás contando? Mira, aquí, vale Ah, pues esto no está activo Esto no está activo Entiendo que debería salir el entrenador Haciendo alguna cosita Pero yo, para mí Que se ha bugueado esto ¿eh? Fin de turno Empate Wow Ah, vale, literal, o sea 99% de probabilidades de que ese... De que esa caída se, se ha caído el partido, se ha caído el partido Pues nada, yo que sé Vamos a dejarlo aquí como un, Una primera parte bien Vídeos un poquito más o menos cortito, Interesante frustrante también, pero bueno, yo que sé, es un partido que hemos podido rascar, eh, yo creo, creo, creo que la segunda parte iba a estar complicada, iba a estar complicada, nosotros habíamos perdido el troll y un orco, ellos habían perdido solo un orco, eh, detallitos que sacamos de este partido, eh, hay que saber cuando defendemos y cuando atacamos, <risa> esto es importante, para no suicidar goblins, Luego, lo segundo, hay que tratar de abusar un poco más del juego sucio, usar los goblins para chazar a la gente, que siempre es probabilidad de heridas gratis, probabilidad de que de que el otro pierda jugadores, nosotros ganar puntos de experiencia que, que, que puede valer, ¿no? Y encima dejamos a la gente más fuera de juego, que eso siempre está bien. Y nada, yo creo que vamos a dejar, cerramos esto aquí, tenemos el vídeo de hoy y con eso, nada. ¿no? Espero que hayáis pasado un ratito de Blood Bowl entretenido. Así que recordad lo de siempre. Seguidnos en Twitter las los dos, tanto como a mí, que van a estar los dos en la descripción, ¿vale? Que comentamos un poquito de todo en general. También seguidnos en Twitch. Abrimos directo normalmente todos los miércoles. Sobre las 7, 7 y media se abre directo. Estamos ahí charlando un ratito con vosotros y luego jugamos a lo que surja. Y también, por último, suscribiros a este canal de YouTube. Estamos abriendo contenido diario de calidad y cada día mejor. Gracias a vuestro apoyo. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.